Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio sobre educación para personas jóvenes y adultas, su contexto, su desempeño, la prevención del abandono escolar, los desafíos y proyecciones de esta modalidad educativa. Los invitamos, les invitamos a que puedan dejar sus datos en el formulario que está apareciendo en las distintas redes para recibir más información sobre el tema y revisar el boletín de este mes de abril del, estudio, del Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que versa sobre esta modalidad educativa y ahí podrán encontrar los links y el acceso a él. Muchas gracias. Nos acompañan eh, hoy día eh, Andrea Carrasco, directora del centro, eh, también Verónica Vergara del Ministerio de Educación y de, de la, del Área de Educación para Personas Jóvenes y Adultas. También Alejandro Ramos, del Liceo José Manuel Balmaceda de eh, Concepción. Y eh, Lina Méndez, de C.I.A. de barral Le damos la bienvenida a todas ellas, a todos ellos. Y le damos inmediatamente la palabra a eh, Andrea Carrasco, directora centro. Gracias, Eric. Eh, bueno, hola a todos y a todas. Eh, gracias por, por este espacio que se está generando para poder debatir esta temática que, que es tan trascendente eh, a nivel, tanto para el centro como también para a nivel nacional, para todo lo que tiene que ver con política pública. Eh, y en este sentido, eh, para el Centro de, eh, de Estudios Saberes Docente, eh, la educación para jóvenes y adultos es un tema de gran relevancia. Eh, la experiencia acumulada de, del centro en todo lo que tiene que ver con formación y desarrollo profesional de docentes y de comunidades escolares durante estos más de 20 años, y específicamente estos dos últimos años que hemos tenido el privilegio de trabajar directamente con comunidades escolares que conforman esta modalidad de EPJA, eh, nos han permitido como centro conocer las particularidades de la modalidad y darle una mayor relevancia y significancia a los desafíos que enfrentan estas comunidades escolares. Específicamente tuvimos la experiencia de participar en instancias que tienen que ver con acciones formativas vinculadas a la prevención del abandono escolar y el diseño de un sistema de alerta temprana. Eh, de, en comunidades educativas, de los establecimientos educativos de educación integrada de adultos, los sellas y los de tercera jornada. Eh, y también poder participar en el diseño de modelos de desarrollo profesional docente para profesores de, eh, y profesoras de establecimientos educacionales de, ter de tercera jornada. Estos procesos de formación y de sistematización también de los cuales participaron, participamos eh, nos permitieron profundizar en el contexto de, de la EPJA, conocer experiencias reales y sumergirnos en las particularidades de la pedagogía y la gestión de esta modalidad. En este marco eh, es que evidenciamos la necesidad de debatir acerca de los principios que sustentan las prácticas pedagógicas y de gestión para esta modalidad, además de propiciar una reflexión crítica sobre la cultura escolar existente en cada una de las comunidades educativas eh, que son parte de esta modalidad. Por ejemplo, eh, nos parece interesante poder debatir en base a la inclusión, y poder, por ejemplo, eh, comentar sobre las estrategias didácticas que se deben aplicar, eh, sobre algunos enfoques pedagógicos, inclusivos, las diferencias de género, de aprendizaje, etcétera. Toda la diversidad que, que pulula en un, en un aula de modalidad EPHA. Eh, entonces, por todo lo anterior, eh, hoy como Centro de Estudios y Desarrollo eh, en conjunto con los y las actores del sistema escolar, tenemos el desafío de analizar desde un posicionamiento educativo y político lo que comprendemos por EPJA, ¿ya? lo que comprendemos por esta modalidad, cuáles son sus brechas, y principalmente eh, creo que es parte también de esta iniciativa y, y lo cual nos convoca y nos motiva bastante poder construir en conjunto una ruta de aprendizajes de formación que vaya dando respuesta a las inquietudes y necesidades de estas comunidades escolares. Así que agradezco estos minutos para saludar y, y espero que podamos generar un muy buen debate y diálogo sobre esta modalidad. Gracias, Erika. Le damos las gracias a Andrea por sus palabras y también y planteando ese desafío a todos y todas que, están, que no estamos acá. El nerviosismo de esta infancia, tuvo un olvido imperdonable. Está nuestro compañero también, Jorge Figueroa, que es parte del equipo y del bloque de Comunidades Especiales, Ciudadanía y Género. Jorge, por favor, discúlpeme que no lo haya presentado, pero es que sabe, ¿sí? no es nada personal. Le damos la, la palabra ahora a Verónica Vergara, del Ministerio de Educación, y que quiere también ser parte de este proceso de fortalecimiento de la UCA. Por favor, Verónica. Muchas gracias, eric eh, Buenas tardes a todos y todas. Darles la bienvenida a este conversatorio. Agradecer a la Universidad de Chile y a su equipo de saberes y docentes que nos da la posibilidad de encontrarnos eh, durante eh, este periodo que es tan difícil para todos y todas. Espero que ustedes estén muy bien y sus familias también. Eh, siempre es bueno debatir y encontrar eh, entre nosotros las soluciones a, a los problemas que enfrentamos en común. Eh, quiero agradecer especialmente al equipo de, de colegas que nos acompañan, nos van a acompañar hoy día en esta presentación, que han tenido un trabajo muy destacado en el ámbito de la prevención del abandono escolar. Me refiero al equipo del Liceo Balmaceda de Concepción y también al, al Centro de Educación Integrada de Adultos, Juanita Zúñiga de Parral, de la región del Maule. Muchas gracias a ustedes por participar también en estas instancias. Eh, dándole la bienvenida, yo me pidieron entonces que pudiera compartir con ustedes algunas ideas de desafío que podemos enfrentar eh, y que estamos en realidad trabajando y, y, y queremos proyectar a corto y mediano plazo eh, en la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas. Voy a compartir con ustedes entonces esta primera presentación. ¿Se ve bien? Gracias. Bueno, eh, la invitación fue sobre plantear algunos desafíos de la política pública a partir del proceso eh, formativo, ¿no es cierto?, que experimentamos eh, con la Universidad de Chile en estos dos últimos años, eh, ahí hay una imagen sobre algunos encuentros que hemos tenido con, con eh, colegas de equipos diversos de, del país, donde también hemos discutido y analizado estos temas que, que nos preocupan tanto. Lo primero que quería compartir con ustedes es eh, el número de estudiantes que tenemos hoy día en las, en las aulas de la EPHA en la modalidad regular. Tenemos eh, la presencia de 102.000 estudiantes en la actualidad. De estos 102.000 estudiantes eh, componen, ¿no es cierto?, nuestra población alrededor de 7.000, un poco más de 7.000 estudiantes se declaran proceder de pueblos originarios y 5.824 de ellos son extranjeros de diversas nacionalidades. Entre ellos tenemos un grupo muy importante de no hispanohablantes como es la comunidad haitiana que está presente en nuestras escuelas. Me parece relevante decir estas dos cosas a propósito de lo que planteaba Andrea al inicio, al propósito de que los temas de prevención del abandono escolar tienen que ver con los temas de inclusión. Están en una directa relación. Como nosotros, como modalidad educativa, hace mucho tiempo nos venimos haciendo cargo, ¿no es cierto? De las personas jóvenes y adultas que no pueden o no han finalizado sus estudios por distintas razones, han interrumpido sus trayectorias educativas, pero además hacen que nuestras aulas tengan y presenten una gran diversidad una diversidad de género, una diversidad etaria, pero también una diversidad marcada y que nos desafía plenamente en el trabajo pedagógico como es la presencia y el reconocimiento de la existencia y de la coexistencia de los pueblos originarios y también hoy día en Chile con mucha fuerza de los de la población extranjera. Por esa razón yo quería señalar aquí la importancia y el número eh, de estudiantes presentes en nuestra modalidad. Pero a propósito de la, di de la diversidad et etaria que nosotros enfrentamos y nos desafía en el trabajo pedagógico, miren el cuadro que hace un resumen de los grupos etarios, y tenemos menores de 14 años, 203. Ahora, mayoritariamente esos menores de edad están en los centros de eh, los CIP o los CRC de Sename en los centros de internación provisoria o en los sistemas cerrados, es decir, jóvenes que están privados de libertad, que son menores de 14 años y que la modalidad se hace cargo, ¿no es cierto?, de avanzar en sus trayectorias educativas. Asimismo, tenemos alrededor de 260 estudiantes que son mayores de 71 años, personas que teniendo aún más edad, tienen menos niveles de educación, es decir, personas mayores, adultas mayores, que están en los rangos más bajos de sus trayectorias educativas, incluso muchos de ellos son personas analfabetas. Y ahí en, ese, en, eso, en esos dos grupos tan extremos se mueve la educación de personas jóvenes y adultas. Entendiendo que el promedio de edad hoy es de 27 años, sin embargo, esta diversidad, por cierto, que nos pone eh, desafíos permanentes en lo que significa el desempeño eh, de los docentes de la época. Quiero contarle brevemente en qué estamos, en qué está la modalidad de educación para personas jóvenes y adultas, muy en general, para particularizar sobre el tema que nos convoca hoy día. Quiero decirles que en este año tan difícil, el año 2020 y 2021, donde estamos en, en, en, en momento de priorización curricular, donde hemos tenido que seleccionar objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para poder llegar a una cobertura real del currículum, eh, en el marco de esta pandemia que nos afecta a todos, fundamentalmente la modalidad regular, el equipo de la modalidad regular trabaja o está trabajando y, he, y hemos desarrollado jornadas nacionales para otorgar apoyo pedagógico y curricular a las escuelas. Este es un año muy importante, al igual que el año pasado porque nuestro currículum el decreto 257 y también la normativa de evaluación que nos rige que es el decreto de evaluación 2169 está en un momento especial, está en un momento de priorización, de ajuste para atender a las necesidades de los estudiantes en contextos de pandemia. También otra línea muy importante que ustedes conocen muy bien es el trabajo que desarrollamos en las redes pedagógicas. Las redes pedagógicas en la EPJA es una estrategia que permite el desarrollo profesional, docente, colaborativo, entre pares, desde el año 2006 en adelante, porque las redes pedagógicas surgen en el centro de Chile, fundamentalmente en la quinta y en la sexta región, en la región de Higgins, a propósito y a partir de la implementación de este marco curricular. Es decir, a partir del cambio curricular, del gran cambio curricular que eh, afectó a la modalidad educativa y para enfrentar esos grandes desafíos de cambio curricular, tal como lo vamos a vivir prontamente con las bases curriculares, eh, se crean las redes pedagógicas para hacer frente a ese desafío, a la implementación del nuevo currículo. Lo otro importante que quería comentarles, entre otras cosas, ¿no? es que hace dos años atrás tomamos una decisión. Hace mucho tiempo, desde la implementación del currículo, en alrededor del 2017, 2007, perdón, 2009, eh, la Coordinación Nacional eh, puso muchos esfuerzos eh, financieros y técnicos en apoyar a los centros de educación integrada de adultos. Hace dos años nosotros retomamos fuertemente la idea de apoyar directamente a las terceras jornadas, fundamentalmente por dos razones: una, porque las, las terceras jornadas venían cerrando sucesivamente eh, y, por lo tanto, contábamos con cada vez, cada año, con menos; y lo otro es que la población que atiende, la tercera jornada es una población muy específica, donde particularmente asisten los trabajadores. Entonces, esa, ese espacio, ese contexto educativo donde se implementa la educación de personas jóvenes y adultas en todo el país, y desde hace muchos años, porque esta es una de las alternativas más antiguas que tiene la ETAJ como modalidad, eh, es importante, nos pareció importante, de fortalecer, era necesario eh, apoyar técnicamente y también financieramente a las terceras jornadas, y esto lo venimos desarrollando hace dos años. Por esa razón, las terceras jornadas se han incorporado a todas las líneas de trabajo de la educación para personas jóvenes y adultas. La línea Migrantes es una línea que a propósito de la presencia de los extranjeros en la EPJA, el año 2021 teníamos 6.050, hoy día estamos en los 5.800, pero la matrícula que yo les mostré en la, primera, eh, en la primera diapo es una matrícula que está el 31 de marzo del presente año. Generalmente, la, la modalidad fija su matrícula más definitiva el 30 de abril de cada año, por lo tanto, esa cifra puede aumentar. En general, en el país. Y podemos llegar a los 6.000 o los 7.000 estudiantes extranjeros. Y en esta línea es una línea que hemos levantado especialmente para atender a esta población y generar proyectos de inclusión de personas extranjeras, con estrategias específicas para atender a la diversidad e incluso para atender a las personas no hispanohablantes, puntualmente a las personas de nacionalidad haitiana, entre otras cosas. Y me voy a detener en el tema hoy día que nos convoca particularmente, que tiene que ver con eh, el sistema de alerta y acompañamiento temprano, como le llamamos ahora. La próxima semana, entre el 4 y el 6 de mayo, tenemos encuentro con todos los establecimientos del país para contarles de qué se trata este sistema de alerta y acompañamiento temprano cuáles son sus principales orientaciones contenidos eh, etcétera entonces también eh, aprovecho esta ocasión de invitar a todos los que eh, van a implementar estos el sistema de alerta temprana el presente año a asistir de estas jornadas que son jornadas de capacitación pero respecto de, de, del SAT como lo conocíamos ¿m? el año 2017 la coordinación nacional a propósito de sus números, ¿no? A propósito de que del desafío de llegar a los 5 millones, 4 millones 900 mil y fracción, eh, tendencia que, por cierto, yo creo que el próximo año vamos a ver aumentada, en la deserción de los, en el abandono de los, de los niveles educativos de los jóvenes particularmente, eh... Nosotros el año 2017 levantamos la alerta y dijimos, no estamos avanzando al ritmo, deberíamos avanzar. Y aún así, teniendo 160.000 o 170.000 estudiantes matriculados en los distintos contextos de la época regular, se nos iban alrededor de 3.500 estudiantes anualmente. Lo que claramente eh, significa un problema, un grave problema pero no teníamos tampoco mucha claridad sobre por qué. ¿Por qué se van? ¿Cuál es la razón? ¿En qué estamos fallando? Si son factores internos, son factores externos, etcétera. Y ahí entonces, el año 2017, eh, la coordinación decidió impulsar 11 iniciativas en centros de Educación Integrada de Adultos. Invitamos a 11 establecimientos, a que se miraran a sí mismos y pudiéramos descubrir en conjunto cuáles eran aquellas razones que provocaban este abandono. Hubo grandes descubrimientos. ¿no? Porque una de las cosas más importantes que sucedió ese año fue darnos cuenta de que eh, teníamos poca información, poca información sistematizada. Sabíamos que los estudiantes se iban por razones económicas, razones laborales, maternidad, paternidad, etc. Pero ¿cuántos eran? ¿Cuál era la razón principal? Y frente a eso, a la identificación de esas razones, ¿qué, podía ser, qué podíamos nosotros implementar como establecimiento educacional para que eso al menos disminuyera? Al menos disminuyera. Entonces, el 2017... La Coordinación Nacional se impuso esa tarea y la levanta y la ha ido levantando para transformarla finalmente. Esperamos nosotros este año con la instalación del sistema como una política pública de financiamiento permanente y de asesoría y, y capacitación. Entre el año 2019 y el 2020, nosotros trabajamos con la Universidad de Chile en la construcción de este modelo a partir de la experiencia. De 49 establecimientos que a esa altura ya implementaban el proyecto de sistema de alerta temprana. Recogiendo esa experiencia, nosotros hoy día estamos en condiciones de decir, tenemos modelos. Es decir, hemos identificado dimensiones, componentes, eh, enfoques que hacen sostener finalmente lo que nosotros queremos dar a conocer la próxima semana como el sistema de alerta y acompañamiento temprano para la EPAJ. Entre el 2018 y el 2021 desarrollamos capacitación con distintas universidades. Finalmente, los dos últimos años hemos hecho eh, intentado eh, lo, avanzar a la cobertura nacional con la Universidad de Chile. En una, en una eh, capacitación eh, que tenía como propósito fundamental colaborar con las comunidades educativas en indagar acerca de esos factores y también levantar estrategias para la prevención. En el año 2021, estimados y estimadas colegas, comenzamos con 11 el 2017. Este año vamos a implementar el sistema de letra y acompañamiento temprano en 239 establecimientos de la modalidad educativa, sellas y terceras jornadas. Pero los desafíos, muy en general, muy a grandes rasgos, a propósito de los tiempos que tenemos para continuar el diálogo, ¿no? Nosotros identificamos cuatro aspectos, ¿no? Uno es que tenemos que avanzar en la instalación de este sistema de alerta acompañamiento temprano de, en cobertura nacional. ¿Mm? Es decir, definir este sistema como parte de la política pública que en la línea de la prevención del abandono escolar, en la EPAJAN y por cierto, permitir cumplir con, lo, con el propósito de la educación para personas eh, jóvenes y adultos que está señalado en la ley y en la constitución que es que garantizar el derecho de la educación de las personas que no han iniciado o que han interrumpido su trayectoria educativa sea por la razón que sea y a la edad que sea. Ese es el propósito de la modalidad. Pero además de conseguir ese propósito, es decir, de ser garante de derecho, tenemos que además trabajar para que estos estudiantes permanezcan y finalicen su trayectoria educativa. Por eso la instalación del sistema constituye una de las principales políticas de la modalidad eh, de educación para personas jóvenes y adultas. Y con ello el aumento progresivo de los establecimientos educacionales. Nosotros tenemos alrededor de 800, varía, porque a veces se cierra o se abre alguno, se cesan las funciones de una tercera jornada y luego el otro año en matrícula y se abre nuevamente. Eh, por lo tanto tenemos 870 en, más o menos en promedio y vamos a llegar a 240. ¿Mm? Por lo tanto ese es un desafío grande que tenemos, ¿no? de aumentar progresivamente y avanzar sustantivamente en la incorporación de todos los establecimientos que entregan eh, la modalidad educativa en el sistema de alerta temprana. Ese es uno de los grandes desafíos, porque eso significa financiamiento también. El desafío, y aquí es donde convoco particularmente a las universidades y, y hago una reflexión a partir del trabajo que se desarrolló con la Universidad de Chile en estos dos últimos años, preferentemente, es eh, la capacitación de los equipos profesionales. Eh, este año nosotros pretendemos llegar a la cobertura nacional, es decir, tocar a todas las regiones del país con, con acompañamiento desde el equipo nacional y desde la universidad. Eh, esta capacitación... Eh, está enfocada principalmente en la implementación del sistema de alerta temprana. Conocer los fundamentos teóricos que están a la base, ¿no es cierto?, de este, de este problema sistémico y eh, multifactorial que es el abandono escolar, pero también avanzar en mejorar un diagnóstico que nos permita a nosotros como escuela plantearnos desafíos que podamos cumplir en un año lectivo con una idea de mejoramiento permanente. Y lo segundo es también avanzar paralelamente, que es una de las aciertos que tuvimos con la Universidad de Chile en el trabajo que hicimos durante en los, en los años anteriores, es el acompañamiento a las comunidades. Sí sirve ayuda que los profesionales que están involucrados, en la, que son responsables de la implementación de los proyectos, eh, sean capacitados, sin embargo, ¿Cómo avanzamos, no es cierto, a que las comunidades de Hepha también implementen, en su, desarrollen en, su, en las comunidades una cultura de la prevención, una cultura de la inclusión, una cultura del respeto? Y esa reflexión más profunda, porque requiere de cambios profundos, eh, es la invitación que nosotros eh, le hacemos a las escuelas. Y que, por cierto, tenemos que generar condiciones para eso. Y en eso estamos. Por eso les comentaba que la continuidad de la capacitación es fundamental. No podemos implementar un sistema si no tenemos capacidades, ¿no? Si no desarrollamos capacidades en los equipos profesionales y los apoyamos técnicamente para esa implementación. Por último, hablando de las universidades, Necesitamos que las universidades se involucren más con la EPJA, tanto en la capacitación, que la conozcan primero, ¿Mm? que conozcan la EPJA, que conozcan esta modalidad, la necesidad de la modalidad y del problema que debe resolver la modalidad, que es garantizar el derecho a la educación de 5 millones de personas que no lo han logrado todavía. Le pedimos a la universidad avanzar también en la investigación. Tenemos muy poco de investigación en la de, ja, Tenemos que avanzar más, particularmente en este ámbito del abandono escolar. En la formación docente inicial, lo tenemos, lo sabemos, no tenemos universidades todavía que hagan esfuerzo eh, o hayan podido, porque voluntades existen, pero hay decisiones más, eh, más significativas ¿no? que se deben tomar eh, para poder incidir en la formación docente y que al menos los profesionales que se preparan en el ámbito de la pedagogía puedan conocer a la EPSHA como, eh, como una modalidad educativa que tiene su propio no, currículum normativa y su propio contexto de donde se implementa. Y por cierto, estas actividades, ¿no? Y por cierto, que las universidades como la Universidad de Chile nos acompañen en... Eh, la creación, la formación, no es cierto, eh, de espacios de conversación como este y otros. Muchas gracias. Bien, le damos la gracias a Verónica Vergara por su interesante presentación, por los antecedentes que nos muestra por los desafíos que nos deja planteados también nosotros como centro formador y que pueda acompañar procesos como este. Efectivamente hemos aprendido mucho en este proceso, y parte de esos aprendizajes han devenido han en, en, en esta experiencia, es esencial de contarnos abiertamente, de, de conversar, de reflexionar. Muchas gracias. Aprovechamos la instancia para recordarles que hay un chat, pueden hacer preguntas, Vamos, ya estamos recopilando preguntas, observaciones, comentarios. Ya nos han escrito y nos han pedido que demos saludos a Granero a La Tintana. Serena Coquimbo, Rengo, Río Bueno, Machalí, Cualpén, Laja, Linares, preciosos lugares de Chile. Obviamente Concepción también, toda la región del Río, etcétera, para que eh, nos acompañen y además de esto, porque es parte de un proceso que lo vemos un camino y queremos ser parte de ese camino. Ahora vamos a, a dejar la palabra a nuestros panelistas, una actriz y un actor ahí diríamos para usar la metáfora en la primera línea de, de la epja. en primer lugar le vamos a dar la palabra los voy a presentar a ambos no, mejor que indiferenciadamente le vamos a dar la palabra a Lina eh, Lina Méndez, ella es encargada de convivencia escolar y coordinadora SAT del CIA Juanita Zunga Fuentes de Parral ella es psicóloga con un postítulo en psicoterapia estratégica breve terapeuta plural e instructora de yoga, ¿no? se evidencia una integralidad. Desde el 2011 se desempeña el área de educación, en el 2018 se, se integra al CIA Juanita bonita fuente, y comienza también en ese mismo periodo a implementarse y vincularse al proyecto SARC, de un sistema de alerta y acompañamiento temprano para prevenir la decepción escolar. En el 2019 se desempeña como encargada de convivencia escolar del mismo establecimiento. Y desarrolló talleres de desarrollo personal para estudiantes y trabajo en la red comunal. En 2020, junto a su equipo, participó uh, de, um, del curso de Saberes Docentes sobre Prevención del Abandono Escolar y Diseño de sap en la modalidad de educación de personas jóvenes y adultos. Le cedo 20 minutos a Lina para que se explique y nos cuente su experiencia en este año. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve, por favor. Aún no, por lo menos yo no la veo. Ahí sí está configurándose, configurándose perdón. Sí, excelente. Sí. sí. Es que tengo computadora un poquito, está un poquito lento ya como estamos todos nosotros producto de la pandemia. <risa> bueno, saludarlos a todos. Eh, buenas tardes. Eh, un gusto eh, compartir experiencias, ap seguir aprendiendo de, de, de otros colegas. Eh, para comentarles un poquito eh, cómo fue nuestra experiencia como eh, establecimiento de equipo SAT del señor Juanitos Unidas Fuentes en, de la Comuna de Parral. Eh, comprendemos que el abandono escolar es un fenómeno multifactorial. O sea, nosotros como duplas psicosociales lo entendíamos. Ojo, no todos los EIA tienen el plus de tener duplas o de tener algún eh, profesional del área psicosocial trabajando con, con ellos. No, no todos los EIA tienen ese, ese, ese recurso humano y también obviamente económico para tenerlo. Obviamente que nosotros como tenemos una mirada que no es escolarizante, Logramos comprender un poquito más este fenómeno, que, que es, es, es multicausal, que hay factores personales, contextuales, institucionales que, que, que afectan, eh, pero los docentes no tenían, no todos los docentes tienen ese, esa concepción, y nosotros nos enteramos cuando uno comienza a trabajar en un iba. Yo comencé a trabajar en 2018, entonces esto para mí era nuevo, para mí no era tan extraño, pero para los docentes sí generalmente eh, atribuían eh, la responsabilidad individual al alumno, al contexto, al, a, a las situaciones que vivían, el, el, el, la razón del por qué ellos desertan. Obviamente que eh, en el curso y por lo que nosotros también estábamos conociendo poco a poco, eh, logremos entender qué responsabilidades que son compartidas, que no es solamente un fracaso que se debe eh, a una situación individual de un alumno o alumna. Obviamente que... Eh, por, y lo importante que es esto, ¿eh? porque hay que recordar que la educación, además de formar ciudadanos, están eh, formando a alumnos, a personas, a seres humanos que pueden cambiar el mundo, como dice eh, Paulo Freire. Se requiere cam a cambiar la mirada y ver la educación como un derecho real y no como un bien de consumo. Si a eso lo sumamos a que en la práctica, en nosotros, eh, vivimos el día a día como eh, establecimientos que se nos mide igual que a, a, a los otros establecimientos de educación que nosotros le llamamos regular, de, de, de niños y, y de jóvenes, eh, podemos observar que se nos mira con la misma mirada, una, una mirada mercantilista, una mirada, eh, ustedes no son eh, viables para el sistema, eso nos dicen muchas veces, y luchamos siempre con el temor del cierre. Entonces, eh, si a eso es muy paradójico compararlo con eh, lo importante que es disminuir la decepción escolar, ¿por qué? ¿Por qué disminuirla? Porque ya hay investigadores que en el 2014 señalaron que alrededor del 50% de, los, de las personas mayores de 25 años no han completado su educación eh, formal. Si vemos eso y todas las consecuencias que eso trae aparejado, eh, vemos que sí, que sí es relevante atacar este problema, que sí es relevante disminuir la deserción escolar eh, y es una necesidad que se hace imperiosa, pero a su vez no vemos esa preocupación a nivel del sistema, no vemos esa preocupación eh, a nivel gubernamental, en políticas públicas en apoyos económicos o, o, o educativos formativos como hablaba Verónica recién eh, entonces seguimos marginando a los más marginados de la sociedad, valga la redundancia eso como modo de introducción. Eh, para presentarles, eh, así como a, a grosso modo, ya que es poquito el, el, el tiempo, eh, lo que nosotros hemos aprendido. Eh, inicialmente nosotros intentábamos, eh, teníamos información, comenzamos a, a recopilar información poco a poco, comprendiendo muy lentamente eh, todo lo que traía aparejado e implementar un SAT. Eh, nosotros comenzamos en 2018, nuestro establecimiento, eh, comenzamos a, a entender que es súper importante empezar a sistematizar cierta información eh, de los estudiantes y del establecimiento. Es así como el año pasado, en contexto de pandemia, eh, ya con un poquito de training ya eh, del, del, del SAT en sí, y con algunos docentes como intentando también eh, llevar esto de la deserción como su idea clave en cuanto a lo pedagógico, tenerlo súper presente, para sus prácticas pedagógicas, eh, logramos ver que empezamos a, a acumular información y nos llevamos a esto. Nos dimos cuenta, y esto nosotros lo presentamos el año pasado, en, en compartiendo buenas prácticas eh, a fines de octubre. El contacto entre los docentes y estudiantes en pandemia, en una época de pandemia en donde la brecha educativa se amplificó mucho más, porque nuestros estudiantes, eh, como son bastante vulnerables, muchos no tienen acceso efectivo a internet, tecnologías de la comunicación, etcétera por lo que se hizo muy complejo comenzar a, a trabajar con ellos y ajustarnos a esta nueva modalidad remota. Eh, vemos que en abril de 2020, un 15% solamente de los estudiantes se, man, se mantenía activo y en contacto con sus docentes, una cifra demasiado baja. Obviamente que eso nos preocupó, eh, nos alertó y ya con, eh, intentando cambiar las prácticas, comenzando a, a, a armar todo un por decirlo, casi un protocolo de, de acción para evitar la deserción masiva de estudiantes del CEIA, eh, y obviamente con la colaboración con los profesores, muchos de ellos que ya estaban, eh, tenían en sus mentes el chip de la deserción escolar, eh, comenzaron a, a, a aumentar la vinculación, a, a ver eh, distintas formas de, de otorgar sus clases, y esta, esta, esta estadística cambió. Ahora el 53% de los chiquillos se mantenía activo y en contacto en septiembre de 2020. ¿Pero qué pasó después del proceso formativo de, de saber docentes que tuvimos el año pasado en el curso? Acá tenemos datos de este año. Sabemos que todavía llevamos poquito, pero ya podemos empezar a hipotetizar, a pensar un poco más. En marzo de 2021, vemos que ya en contacto de medio a alto, tenemos alrededor de un 43% que ya eras mucho muy, muy superior a lo que teníamos en abril del año pasado, eh, aún así bajo y obviamente eh, aplicando eh, estas metodologías de sistematizar, de eh, reflexionar sobre los resultados, de discutir, de ver cómo lo hacemos, esto aumentó, aumentó en el mes de abril del 2021, pasando de un 98% eh, de contacto entre eh, solamente alto lo que es bastante bueno. Ahora, obviamente que cabe clarificar conceptos, esto es solo, hablamos solo de contacto, ya, hablamos solo de contacto, eh, no de participación, y eso estamos tratando de eh, ver cómo lo llegamos a la práctica en, en, en, en el SAT, en la sistematización de, de, de la información, para hacer la diferenciación, porque obviamente que el contacto no es lo mismo que, que los chicos efectivamente participen y aprueben, aprenden y aprueban. El contacto es solamente la comunicación con sus profesores y el, el, el, con los funcionarios en general y obviamente que el, la participación tiene que ver con la eh, entrega efectiva, la resolución efectiva de sus guías, de participar de los tutoriales voluntarios, eh, de consultar sus dudas, etc. ¿Por qué creemos que esto cambió? ¿Por qué creemos que esto eh, de pronto eh, comenzó a avanzar? Nosotros creemos que, obviamente, que el mayor conocimiento de los factores que inciden en el abandono escolar eh, ayuda a esto, nos, nos ordenó la cabeza. Eh. Obviamente, eh, como bien mencionaba Verónica, nosotros sí sabíamos, en la práctica sabíamos por qué los chiquillos se iban, pero teníamos conciencia de los factores extraescolares, no de los factores intraescolares o no tanto. Eh, había mayor atribución a lo externo que a lo interno, respecto a la deserción escolar. Obviamente que esto, esto no solamente, nosotros en el curso no solamente estaba la dupla, también teníamos docentes. Y estos docentes comenzaron a transmitir estos aprendizajes y reflexiones a otros docentes eh, que también se encuentran transformando sus prácticas. Estamos en proceso, yo soy súper honesta, esto está en proceso de elaboración, estamos en proceso de, de, de cambio, un proceso bien difícil, que después vamos a ver las reflexiones por qué. Eh, y lo que nosotros queremos eh, estudiar, y ahí queremos, ojalá la ayuda ahí de, de la universidad <t> <ríe> eh, y de, de la coordinación nacional, queremos, es, obviamente, terminar de sistematizar nuestro proyecto, o SAT toda la información del establecimiento lo más posible, y lograr que eh, esto nos, de, nos arroje muchos datos y empezar a estudiar y a ver qué eh, estrategias son más efectivas y qué no. Nosotros hipotetizamos que, obviamente, hay una relación directamente proporcional entre el mayor contacto con los estudiantes y, obviamente, que eso derive una mayor participación en sus actividades escolares, y es lo que queremos corroborar. Nosotros lo creemos, es lo que hemos observado, pero queremos comprobarlo. Ahora, ¿cómo llegamos a este cambio? ¿Cómo llegamos a esta transformación? Como yo les decía, el, el, el cambio radical de mirada que, tu, que teníamos. Eh, el, la, profundizar el conocimiento de los factores extra, extraescolares e intraescolares que nuestro establecimiento eh, tiene para eh, ver aumentado su deserción o no. Obviamente que en el curso nos vimos, eh, digamos, para, para hacer este trabajo tuvimos que estudiar, priorizar factores que nosotros creíamos eh, que eran mayor, ma, mayormente relevantes y obviamente comenzar a sistematizar. Nosotros lo hacíamos, como yo les decía en un comienzo, pero lo hacíamos de una forma muy básica. Tratábamos de incluir una planilla como súper rústica en Excel, la, eh, la, la estadística de la asistencia, eh, indicadores, por ejemplo, si el chico estaba en algún programa de apoyo social, de Sename, por ejemplo, o si eh, era, eh, de, eh, estaba, participaba en PIE, tenía necesidades de actividades especiales, pero no más, allá de, no más allá de eso. Obviamente que también eh, nosotros teníamos, estábamos comenzando a trabajar eh, con los, con los eh, indicadores intraescolares, ya habíamos hecho un instrumento para medir algunos, pero también ahora también sumamos los factores extraescolares para lograr eh, intentar ver si podemos pesquisar de manera temprana, es decir, incluso antes de que se arrojen otros riesgos intraescolares, que también lo, también lo queremos corroborar. Obviamente que todo este sistema, si se ordena, se sistematiza y se va retroalimentando constantemente, eh, nos va a llevar un análisis y reflexión a partir de algunos datos y nos va a hacer eh, ir aprendiendo y y apuntando al mejoramiento continuo, que sería lo, lo ideal. Como reflexiones en torno al proceso formativo, lo que se desprendía de eh, lo anterior es que transitamos desde una, un estilo atribucional totalmente con no poder control externo. O sea, el entorno, lo estructural, eh, lo individual, es más potente y los chiquillos desertaban por ese motivo. Estamos transitando a uno que es eh, más bien mixto con, obviamente es loco de control interno, analizando nuestros, propias, eh, nuestros propios factores, pero también teniendo conciencia de que hay factores estructurales y factores personales que sí o sí van a eh, influir. Como reflexiones también, eh, aquí como es un proceso como de síntesis, eh, el conocimiento de la realidad que tenemos todos los centros educativos, eh, más el proceso formativo de la universidad que nos, nos aportó teoría, nos aportó organización de la información, de la importancia de la sistematización de esta. Eh, obviamente que eh, lo que hizo fue movilizar a todos los equipos para que comencemos a transformar prácticas, a revisarlas, a modificarlas y obviamente esto está llevando a que poco a poco desde nuestras propias comunidades educativas eh, construyamos un nuevo, un, nuevo, un nuevo modelo educativo de la época. No ya esperar lo que venga desde afuera, impuesto por el sistema, que ya no ha sucedido. A pesar de todos los reclamos y todos los cuestionamientos, no ha sucedido. Y no podemos tener una actitud pasiva, tenemos que comenzar a cambiar eh, desde las propias comunidades educativas con la información que tenemos con los aprendizajes que tenemos. Además, eh, también lo que, lo que reflexionábamos es que, obviamente, todo, todo esto... Eh, el cambio de metodología, sobre todo en pandemia, el usar diferentes canales para poder comunicarse con los chiquillos o, o implementar las clases para llegar a la mayor cantidad de, de estudiantes, eh, in, tiene un costo en tiempo importante. Entonces, obviamente que eh, sería súper relevante que sí se disponga por lo menos un horario de jefatura para los docentes para darle relevancia al vínculo con los estudiantes en la EPHAG. El, el, la relevancia en conocer sus necesidades, en conocer sus situaciones individuales, como la, el, el, el, la multiplicidad de factores es amplia, entonces no podemos eh, buscar soluciones simples para problemas complejos. Requerimos también un poquito más de, de, de acercamiento y de humanidad para poder enganchar a, a, a los chiquillos sus trayectorias educativas para que permanezcan y no se rompan. Obviamente que eh, la implementación del sistema de monitoreo y seguimiento, como yo les decía, el organizador gráfico, que esto lo, lo, lo ampliamos mucho más, lo teníamos muy básico y lo ampliamos mucho más en el curso, nos lleva a sí o sí implementar eh, la sistematización, que es lo que se requiere para poder eh, tener la información organizada, frecuente, eh, y lograr eh, detectar los niveles de riesgo incluso antes eh, de que se manifiesten otros. Entonces... Sí o sí es importante la, la sistematización. El organizador gráfico no es porque sí. Y eso denota mucho tiempo. De hecho, nosotros estamos en proceso de formación y como estamos casi ahí, eh, como se dice, como circo pobre, eh, cuesta, es más lento, pero se ha aprendido mucho. Otra, otra reflexión es... Eh, yo les decía, obviamente, sistematizar la información del establecimiento y que nos hace mucho sentido con lo que aprendíamos con la profesora. Me parece que es, es, es, es, está acá, Andrea, si no me equivoco, eh, nos, nos enseñaba el año pasado, yo no soy profesora, el, el, el enfoque de evaluación para el aprendizaje, la EPA, que obviamente que eh, el SAT lo permite. A través de la sistematización de la información de la institución y el seguimiento periódico, se logra pesquisar las prácticas de docentes institucionales que pueden estar fallando o poder modificarlas para poder ajustarse más y disminuir el abandono escolar. Esto nos, nos, nos, nos, nos permite el mejoramiento continuo, como yo les decía anteriormente. Además, eh, y por la reflexión continua, eh, la conversación continua con los docentes, eh, con los directivos, eh, el proyecto SAT sirve como un instrumento para el desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional. Y esto lo pudimos ver reflejado el año pasado en los trabajos de acompañamiento que teníamos con, en el proceso formativo, que es súper relevante. Y obviamente también el SAT es una herramienta que aporta a responder a la respuesta a desafíos de justicia social que se encuentran en juego en la era. Ya para estar eh, terminando eh, los desafíos, Implementar, obviamente, una sistema de sesión de los indicadores de sesión escolar en nuestro centro educativo, integrar a toda la comunidad educativa, vencer la resistencia al cambio, que es súper importante, el cambiar la cultura escolar, la forma de trabajar con, eh, con, lo, con los estudiantes, los procesos, etc. No solamente el tema didáctico y pedagógico, sino también es, es, se tiene que cambiar todo el engranaje escolar. Además, resignificar la pedagogía epeja o andragogía en términos didácticos, curriculares y de convivencia escolar, por ejemplo. Eh, hablábamos en, tema, en temas didácticos y curriculares como lo que conversábamos en los acompañamientos del año pasado, como el ADP, eh, que, que sí o sí requiere mayor articulación entre los docentes. Eh, o de convivencia escolar, pasar del enfoque totalmente normativo, que todavía está imperante, a un enfoque totalmente formativo, que impulse y saque las potencialidades de, de la EFHA, como es la, la diversidad y la inclusión. Nosotros sí cumplimos con, esa, con esas metas de convivencia escolar y de, y de la reforma educativa que no cumplen muchos establecimientos. Nosotros sí, la, sí, sí lo hacemos, si sí trabajamos con la inclusión y trabajamos con la diversidad. Eh, obviamente yo agradezco... Eh, a la universidad por esta posibilidad de visibilizar la, esta modalidad educativa, de darle importancia, eh, de motivarnos a seguir, a, a seguir adelante, a, a volvernos investigadores de nuestros de, de, de nuestro centros educativos, para visibilizar el trabajo de esta modalidad que es, es, es muy relevante por lo que yo les decía en la introducción. Eh, lo que yo se, com, com, comprendo como desafío central es que esta, esta, estos aprendizajes, estas formas nuevas que estamos adquiriendo de hacer las cosas y de educar, nos lleva a transformaciones de, eh, desde las comunidades educativas hacia el sistema educativo. Nosotros queremos que a través de estos conversatorios, del boletín, de lo que estamos haciendo nosotros u otros CIA, que pueden hacerlo mucho mejor, de hecho, eh, no solo aprendamos nosotros, sino que aprendan otros CIA y a su vez eh, motivar también, por ejemplo, que la universidad no, eh, nos apoye con, eh, con seguimiento continuo y... y, y y que, que, que ayude a otros sistemas de alerta temprana a, a implementarse de, de buena manera, o a nosotros a investigar mucho más y a profundizar en los conocimientos y a modificar el, el, el sistema de monitoreo, por ejemplo. Sería súper necesario. A su vez, también, eh, proponerle, por ejemplo, a Mineduc de manera súper seria ya, sobre todo que en, en época de pandemia la, la deserción escolar va, un, va en aumento, va a aumentar, está aumentando. Y como yo les decía en la entrevista anterior, eh, para saberes docentes, eh, si va a aumentar, y es un problema y, y, y es una realidad social, y nosotros eh, somos, como decía Verónica, garantes de derechos, eh, necesitamos también a que el, las políticas públicas cambien para que nosotros otorguemos, o, o, otorguemos una educación de calidad, otorguemos una educación adecuada a, a, a nuestros estudiantes. Y para eso se requieren también mayores recursos y cambios en la mirada, eh, pasar de la mirada, como le decíamos al principio, una, una mirada totalmente mercantilista de, de la educación, como la educación como un bien de consumo, a pasar como eh, una mirada en, en donde la educación es, eh, puede ser o es, puede ser visto como un motor de, de desarrollo eh, del país. Por eso queríamos terminar, la, yo quería, queríamos terminar la presentación con la frase con la que iniciamos en, en la introducción. De, de Paulo Freire, eh, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Por qué la escogimos? Eh, aparte de que es de Paulo Freire, que tiene mucha relación con esto de la andragogía, es que creemos que resume esta exposición. El proceso formativo de la universidad, con la Universidad de Chile con saberes docentes eh, tanto lo, lo teórico como el, el, el trabajo formativo de acompañamiento el desarrollo profesional que tuvimos en conjunto con mis colegas eh, nos cambió a nosotros la mirada eh, dejamos de tener una actitud pasiva a, a, a, ante esta problemática y nos llevó a movilizarnos por una educación que eh, de verdad les restituye los derechos a los jóvenes que más lo requieren que son los, los, los jóvenes más vulnerables de nuestro país eso, muchas gracias no, muchas gracias a ti, Lina, nos has planteado un montón de elementos muy, muy importantes para este debate y esta reflexión, el valor de la información, el valor de su gestión, la articulación de los distintos actores al interior de los establecimiento, pero también del sistema educativo, eh, recordarnos la importancia de la educación como un proceso transformativo, no solo a nivel individual, sino también social. Gracias por recordarnos que este año se cumple el 100 años del natalicio de Pablo Freire. recordamos ahí que el centro también va a vivir un proceso, se va a vincular a esta celebración, conmemoración, eh, también abriendo posibilidades de publicar, de, de hacer, vamos a hacer eventos, en su minuto eh, vamos a dar toda esa información, le agradezco a Lina también que nos haya planteado todo esto, vamos retomando, aprovechamos de enviar saludos a Coronel, específicamente a Daniela Daria, la de Coronel, Estamos participando, acompañando también a las personas de la Florida, Porto pu Natales. Hay alguien que nos dice que así como hay un encargado o encargada de convivencia escolar en los establecimientos, debería se la dexa un encargado con obras disponibles o encargada también para coordinar SAT. Así que efectivamente eh, ahí también hay esfuerzo, en involucrando a, los, a las y los profesores jefes, articular lo curricular, etc. Recordamos que este conversatorio queda en nuestra página de Facebook por si quieren volver a verlo. Eso está ahí claro. Eh, vamos dando más información. Ahora le vamos a dar el pase a nuestro querido eh, director del, eh, del Liceo de eh, José Manuel Balmaceda Fernández de Concepción, Liceo Augusto. Él es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Biobío, con en Chillán. Tiene postítulo en currículum y evaluación escolar y además un máster en gestión directiva. El 2018 asume la dirección del de, de, de, Liceo de Jóvenes y Adultos Almacén de Concepción para llevar a cabo un proyecto que dialogue con todos los estamento de forma participativa y reflexiva. Y, eh, además de hacer que, que este liceo eh, tenga el lugar eh, dentro del espectro y modalidades educativas eh, que se han tenido de calidad, de preocupación de sus profesionales, durante el 2020 también participó en el, en el curso sobre prevención, curso un proyecto de prevención de la abandona escolar y diseño de SAT en la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas. Y bueno, lo dejo con usted en sus 20 minutos. Muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias, Eric, por la presentación. Eh, bueno, eh, la idea es eh, concentrarse en esta pequeña presentación. Quiero, me interesa más responder algunas preguntas, porque yo, quiero, yo creo que por ahí podemos sacar eh, varias, varias luces sobre el tema. Pero, con, pero mi presentación va a ser en tres temas. Una es lo experiencial, ¿cierto? destacar aspectos significativos del proceso de formación y de acompañamiento que tuvimos con este curso de saberes do, docentes que nos facilitó que se nos dificultó en el camino. Una segunda parte donde voy a hacer una presentación en PowerPoint, donde eh, me referiré a, a la implementación, para entregar más o menos cómo nosotros vamos la implementación, que no está ten, terminada, pero sí está avanzando y progresando, así como también estaba diciendo Lina en el, en el caso de ella. Finalmente plantearemos algunos desafíos importantes para la educación de jóvenes y adultos, y yo creo que también eso es lo que nos va a convocar mucho al final de, de la sesión. Bien, eh, re respecto a lo que este curso saber docente que nos facilitó, eh, primero fue la invitación a la reflexión docente, esos espacios de reflexión que son tan necesarios en toda la educación, principalmente la educación para jóvenes y, y adultos. En segundo lugar, también motivó bastante a las personas que participaron en la literatura académica que, que se dio también en este curso. Incluso también compartir experiencia, eh, conocer experiencia a través de la lectura de, de literatura, en lo que pasaba en México, en Costa Rica, en Uruguay. Yo creo que es muy importante para saber el docente a futuro, promover encuentros también con estudiantes, con docentes de países latinoamericanos. ¿eh? Yo creo que eso, yo creo que yo dejo esa, esa, esa tarea y especialmente porque no en este año. Otro, otro factor importante que mm, facilitó esto fue, fue también el apoyo constante desde de el Ministerio. Ya, y aquí yo que igual quiero destacar, un, hacer un reconocimiento desde de mi región de la, de, de la región del Biovío Bio, a la señora María Teresa Suazo, como coordinadora re, regional, que ha estado con todos los establecimientos, ¿cierto?, apoyando constantemente en esta tarea. También, y por último también la. En, en, en el acompañamiento individu individualizado, en la re retroalimentación, eh, nosotros tuvimos sesiones aparte de, de, de las clases que eh, iban alineadas con, con el desarrollo de, de la unidad. Eso yo creo que es, es fundamental. Es fundamental tener un acompañamiento sistemático de principio a fin, ya lo que nos per permitió a nosotros como docentes y directivos aprender, o sea, obtener un aprendizaje real y llevarlo a la práctica, que por eso estamos nosotros ahora. Ahora, por otra parte, ¿qué obstáculos eh, tu, tuvimos primero poco tiempo? Siempre el tiempo apremia muy, muchas veces lo que uno busca también cuando implementa este sistema de alerta temprana es el, la participación de los estudiantes. ¿Ya? Ahí estamos trabajando porque ellos por lo general están dos o tres años, con, con, como mucho dentro, entonces ahí es donde yo creo que hay un obstáculo que se presenta como un desafío a la vez. Segundo también, el sistema SAC si bien presenta eh, recursos, ya estos son acotados, no tenemos sed, pero sí se valora ba bastante. Pero yo creo que la glosa que permite adquirir recursos tiene que expandirse un poco más. O sea, por ejemplo, el año pasado en pandemia, quizá esta glosa se podría eh, abarcar con lo que era eh, solucionar la conectividad de los estudiantes, internet, equipos. Si bien nosotros tuvimos también materiales para, pudimos con la glosa comprar hojas, tintas para impresoras, entregarle guía impresa a los estudiantes, eh, reconocemos y valoramos mucho eso. También el hecho de entregarle alimentación a, a, los, a los estudiantes, porque hay que tomar en cuenta que Junaer, a la educación de adultos, no entregó alimentación a los estudiantes. ¿ya? La educación regular sí lo hizo, Junaer, pero con la educación para jóvenes adultos no. Que Eso es importante mencionar al, al respecto. Eh, también un desafío importante fue la formación de los docentes la formación de los docentes y asistentes de, de, de la educación y esto fue un gran de, desafío que eh, nos llevó cierto a mejorar ciertas prácticas que nosotros estábamos teniendo al respecto por último la pandemia la pandemia cierto el, el contacto sanitario fue eh, nos afectó a todos a todos. Entonces, ¿por qué? Porque afectó la forma de cómo hacer las clases. Y eso, eso implicó que nosotros tuvimos que actuar rápidamente. Rápidamente es decir que nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes no se vayan. Porque el foco era nuestro estudiantes y mantenerlos vinculados a la comunidad. Y de ahí inmediatamente cierto empezamos a implementar muchas acciones, eh, por ejemplo, hacer un catastro de conectividad para ver quiénes se podían conectar a clases online, quiénes no, pero, y, y a los que no se podían conectar, guías y guías impresas, llamados por teléfono, visita a domicilio, etcétera Pero mantenerlos vinculados. El resultado de esto y producto también del de, de sistema de alerta te, temprana que ya veníamos trabajando desde el año 2019 de, 19 fue que bajamos la tasa de deserción del año pasado de un 28% a, al perdón del año 2019 de un 28% al año 2020 un 5% de deserción. Si bien la tasa de, repro, de, de reprobación fue alta también muchos de estos estudiantes que reprobaron el año pasado con nosotros están con nosotros ahora porque también porque eh, porque fueron conscientes también valoraron los esfuerzos que hizo la comunidad con ellos y eso yo creo que es muy importante es muy importante eh, me, me mencionarlo bien la segunda parte quiero hacer con respecto a la implementación voy a hacer voy a um, compartir pantalla para ir directamente a lo que es bueno, ¿qué fue el SAT para nosotros, Eric? Si me puedes con confirmar, se ve, cierto. Sí, perfecto. Ya, gracias. El sistema SAT, el... primero había que hacer un diagnóstico y este diagnóstico se hizo a partir del año 2019 y 2020. ¿Cuáles son las razones más frecuentes ya para que los eh, de los estudiantes para desertar en nuestro liceo? Principalmente fue la motivación. Ya, alumnos que salen del, del, del sistema regular, y eh, o como así también conducta y laborales también. Podemos ver acá laborales, motivación y conducta. Teníamos información, hicimos el diagnóstico producto de ello. Segundo, ¿qué estrategias de permanencia escolar se, realizar, se realizan en nuestro liceo para contrarrestar la deserción? Fíjate que principalmente encontramos que dentro de las... Eh, mayores estrategias fueron las administrativas y esto tiene que ver con la gestión de cómo una comunidad gestiona, ordena sus procesos ¿cierto? para que eh, para contrarrestar la deserción y en, y en eso el SAT calzó precisamente eso, porque nos permitió ordenarnos, poner el foco a los estudiantes, la vinculación con, con, con la comunidad, tomando en cuenta todas las capacidades que tenía el recurso humano, tanto docentes como asistentes de la educación. Ahora, ¿cómo podemos me, me mejorar el seguimiento de la deserción de eh, eh, escolar también? O sea, ¿cómo podemos avanzar en esto? Principalmente en el aspecto administrativo. Sistema de alerta temprana, ¿cierto? Que nos permite, mediante la toma de información, la toma de, de, de datos, analizarlo, reflexionarlo, ¿cierto? Y tomar decisiones para prevenir el abandono escolar. Ahora, todo esto se, se engloba ¿cierto? Es, en un proceso de mejora con, continua, que muchos sabemos ¿cierto? desde el Ministerio también nos no han, no han apoyado eh, bastante en lo que es un modelo de, de calidad. Un sistema de prevención escolar también fortalece la calidad del aprendizaje, ¿cierto? En la calidad de la enseñanza que se entrega a los estudiantes. Y principalmente no, no, nos basamos en estos enfoques. Identificar riesgos, es decir, saber... ¿Cuáles son los riesgos? Digamos, ¿qué está causando? Conocer, identificar, diagnosticar, ¿qué está causando la deserción en muchos de nuestros estudiantes? Definir los indicadores, fundamental, definir, es decir, seleccionar con participación de todos y todas. Es decir, no solamente los docentes tienen que elaborar y decidir ¿Cuáles son los indicadores que ellos creen? Por ejemplo, ¿serán aspectos familiares que el, el, el, el estudiante deserta de, de traslado, distancia, problemas familiares, eh, eh, la, laboral, etcétera? No, porque aquí nosotros también invitamos a los estudiantes también que ellos también participen en cuáles son los in, indicadores. Ahora, una vez que tenemos los indicadores listos con participación de toda la comunidad, porque así se legitima y se transparenta, por lo tanto el sistema también, eh, como, como dije, se legitima, es decir, se, tiene, tiene validez para la comunidad. Por lo tanto, una vez definidos estos indicadores, tenemos la toma de los datos, ¿cierto?, donde están mm, todas las personas participando en ingresar estos datos y a través de estos datos, ¿ya?, se definen acciones de apoyo, que estas acciones de, de apoyo no se trata de que se tomen en el momento, sino que también tienen que estar protocolarizadas, validadas y entregadas a la comunidad. Y así, con esto, ¿cierto? con la definición de estas acciones, evaluamos, por supuesto, el impacto de estas acciones, tuvieron resultados, no tuvieron resultados, y volvemos nuevamente a este círculo de mejora continua Ahora, uno de los factores importantes, hablamos de, del, del recurso humano, son las funciones y tareas porque tienen que haber coordinadores. El equipo, el equipo directivo no se puede hacer cargo completamente de esto, tiene que haber colaboradores muy importantes. Y estas personas, ya, ya sea integrantes de las duplas psicosociales, docentes o asistentes de, de, de la educación... Perdón, me salí aquí de la presentación, ¿o no? Apreté algo mal. Sí, A pero podemos volver. ¿Avanzaste? Y ¿Estás devolviéndote? Sí. A ver, si, si me pueden ayudar acá. O salgo. Salgo tu presentación, pero vemos el final. Esto. De nuevo. No mejor. Ya, de nuevo no. Sí. Ya. Perfecto. Ahí un botón. No, se ven ve negro pero. Eh, a ver, no, listo, por último que se vea, no más Ya, ahí está. Por último Perfecto. que se vea, sí. Muchas gracias. Entonces, pues, bueno, formación, los coordinadores trabajan en la formación, formar a las personas, ¿cierto? Construir los indicadores, recabar información de los estudiantes, mantener información del sistema de alerta actualizada, porque lo que nos permitió también el contexto sanitario de trabajar en DRIVE. Tú comparte información, cierto, tú mantienes información actualizada, por lo tanto cualquier persona tiene acceso a la información. Y eso era el problema que nosotros teníamos antes. Si bien recogíamos la información, pero no se gestionaba de manera eficiente. Por último, preparamos presentamos estos datos para las reuniones con los distintos e equipos de, de, del establecimiento y coordinamos y monitoreamos las acciones. Muy importante. Entonces, miren, ¿en qué se ha convertido esto? Voy a solamente presentar aquí un Excel. ¿En qué estamos nosotros ahora? Es, este es un Excel, digamos, es una, una plantilla que nos permite caracterizar a los estudiantes del sistema de alerta temprana escolar. Es decir, aquí nosotros tenemos los estudiantes y tenemos diversos indicadores que fueron, que fueron trabajados, elaborados por toda la, la comunidad. Y aquí donde todos tienen participación, ¿ya? donde pueden a través de los datos de los alumnos, por ejemplo, en el ámbito personal, el profesor jefe, perdón, acá son los asistentes de, de, de la educación que pueden completar información. Por ejemplo, si el alumno presenta problemas de desplazamiento, si tiene cuidado a personas con discapacidad, etc. En el ámbito académico, los profesores, el profesor jefe especialmente. Ellos pueden tomar, por ejemplo, ingresar datos importantes como alumnos con necesidad educativa especiales del, del, del proyecto de, de integración. Se fijan, se van articulando, se van sumando todos los actores del, del, del establecimiento. Desempeño académico, el alumno asiste de manera regular a clases, tiene problemas conductuales, etc. Y también, y también tenemos en el ámbito de salud, ámbito social, afectivo, afectivo y ámbito laboral, donde las duplas psicosociales, el psicólogo, la trabajadora social, aquí también tienen un protagonismo. Y aquí donde ellos también, por ejemplo, pueden ir completando información a medida que se va entregando esa información. Para ir cerrando acá la valoración, es decir, según los datos anteriores, el alumno presenta algún grado de peligro de deserción. Eso se hace eh, de manera compartida porque también se establecen porcentajes, es decir, la comunidad docente y asistente asignan porcentajes para poder encasillar a los alumnos eh, que tengan los que tienen peligro de deserción y los que no tienen tanto peligro de deserción. De es como un semáforo, por eso ahí hay un, un semáforo que nos va a permitir cierto... Por eso este sistema se está implementando, pero va, va a arrastrar los datos automáticamente con un color. Con un color verde, por ejemplo, el alumno está bien, está asistiendo regularmente a clases, no tiene problema de aserción. El color amarillo después cuando llegue, el alumno, ojo, hay que mirar atento, hay que tomar algunas acciones preventivas. Pero el color rojo hay que, hay que eh, tomar acción inmediatamente. Y esas acciones van a estar validadas por los protocolos que fueron construidos cierto, por todas las... Persona. Y aquí están, por ejemplo, cuáles son las acciones, las intervenciones, las derivaciones y los responsables de esas acciones. Esto va a tener su ejecución el segundo semestre de este año y bueno, gran parte de todo esto está eh, gracias al curso que participamos principalmente el jefe técnico y yo y los profesores y los asistentes, ¿cierto?, están trabajando muy eh, empeñados, ¿cierto?, en vincular a los estudiantes de la comunidad. Para cerrar ya mi presentación, eh, decirles cuáles son los de, de desafíos muy importante. Bueno, para la EFJA nosotros consideramos que los, desaf los desafíos para la educación de joven y adulto, en primer lugar, la asignación de los recursos. O sea, yo creo que es necesario cambiar la modalidad de subvención por la, por la modalidad de matrícula. A un estudiante independiente que la pandemia se acabe no en algún momento, no podemos seguir con un sistema donde las características del, del, del estudiante en educación de joven y adulto no son las del sistema regular, es un estudiante que por razones diversas no puede asistir regularmente a clases y la matrícula, la solución por eh, asistencia no aportan en eso. Hoy en día, por ejemplo, igual quiero hacer, tomar nota de eso, fíjense que el hecho de las clases online nos permite tener más alumnos, eh, estamos creciendo con una matrícula tuvimos que crear un curso nuevo especialmente en, en la noche. Y el tema de la conectividad, pues yo creo que esto va a ser híbrido a futuro, o sea, se, esto ya, ya se quedó. Por ejemplo, teníamos casos de alumnos que llegaban en marzo, en abril, todos los años, y eran los mismos alumnos, y resulta que después tenían que ir a trabajar al norte. Y en el momento si iban al norte, cortaban su trayectoria educativa y ahí quedaban y después volvían nuevamente al otro año, y así teníamos alumnos que estaban dos o tres o cuatro años en, en lo mismo. Ahora tenemos ese alumno, que ese mismo alumno que está estudiando con nosotros, se fue al norte a trabajar, pero está trabajando y estudiando desde allá, con un liceo de Concepción. O un alumno, por ejemplo, por, eh, por la flexibilidad de su trabajo, está eh, trabajando en una grúa horquilla, o con una retro, y está de repente en sus momentos de, de, de pausa, está con su celular, con el dispositivo en la clase, Haciendo una pausa. Entonces, tenemos, esto nos abrió una ventana tremenda, completa. Entonces, yo creo que es muy importante observar eso. En segundo lugar, también, yo creo que el SAT adelante lo que, adelante lo que tiene, adelante lo que tiene que ser la ley SEP. Ya tiene que haber una ley SEP para la educación de, de jóvenes y adultos, indudablemente. Duplica o triplica, ¿cierto?, la, la, la subvención. En tercer lugar, un desafío importante es diversificar la modalidad HC. Ya, y darle la oportunidad también a todos los estudiantes de la educación técnico profesional, oficios, talleres, seguir trabajando, promoviendo encuentros culturales de participación ciudadana, etc. En cuarto lugar también, yo creo que un desafío es visibilizar la educación de jóvenes y adultos. Aquí tenemos que existen muchos prejuicios, muchos estudiantes, hoy eh, saliste de un, de, un, de un dos por uno, mucho porque no te alcanzó para salir del, del colegio. Es lamentable escuchar eso de repente, muchos sienten vergüenza, entonces yo creo que es importante eh, trabajar en eso. Lo que estamos haciendo nosotros como Liceo, fíjense que estamos trabajando con el Instituto Profesional de Gino Gómez, nos está haciendo una asesoría donde eh, se están desarrollando spot publicitarios, es decir, los alumnos y exalumnos egresados que están estudiando, que están trabajando, que son exitosos en su vida, que, que son personas plenas, integrales, estamos trabajando en los relatos, porque muchas veces el alumno que se va a, a un liceo de educación para jóvenes adultos no se va solamente por sacar el cuarto medio, sino se va por vivir una experiencia o se va también por un relato. Y ahí es donde el estudiante busca el relato, esa historia, y si sí, yo me identifico con el relato, con esa historia de ese, de, de ese alumno que salió de ese liceo, no del liceo, sino de esa, ese relato, yo comparto esa misma vivencia, yo creo que también hay que potenciar mucho la vivencia, la historia de vida de los estudiantes, eso puede sacar adelante y visibilizar muy bien la educación para jóvenes y adultos. Por último, Entender que la diversidad es un tremendo desafío y aquí la formación docente es importante, ya se necesita formación docente en diversidad para que los docentes puedan entregar nuevas estrategias para atender esas diversidades, ya para que así el alumno no, no se sienta que a pesar de esa diversidad piensan que no los van a atender a todos, Neces necesitamos desarrollar, seguir desarrollando estrategias para atenderlos a todos y todas, es muy importante. Para eso, capacitación en la diversidad. Y por último, formación del equipo directivo, que es muy importante seguir, tengo entendido que vamos a seguir en este año, así que nos, nos pone súper contentos, para apoyarnos, para que las universidades nos apoyen en construir una, una educación situada en el territorio. Es decir, para que el estudiante no se sienta al margen de su comu comunidad, agregue capital cultural a su territorio. Como así también las universidades también que nos ayuden a los liceos, al establecimiento, a que tengamos nuestro currículum propio. Es muy importante. Si nosotros queremos dar diversidad, identidad, tenemos que desarrollar un, un currículum propio. Para también abordar dentro de lo que es la cultura de inclusión y promover lo que estamos buscando todos, la formación en centro. o sea los liceos tenemos que ser, digamos, nosotros los docentes, tenemos que ser nuestros propios capacitadores, tenemos que a la formación. El conocimiento viene desde de, de adentro. Ahora sí, las universidades nos, nos, nos apoyan muy bien, pero el conocimiento viene desde de, de dentro Así que formación en centro, el desafío. Muchas gracias, José. Bueno, aquí estamos todos notando cosas con la presentación de Lina, la tuya, representan un montón de desafíos. Y esto lo han entendido también quienes nos están... Eh, viendo, escuchando en este minuto. Hay saludos de Jimena Luyola y de Rosicler Urra para Lina, excelente profesional, dice. Rosicler de, recalca que reconoce eh, los esfuerzos y compromisos de la coordinación nacional y regional, pero como dice Lina, faltan políticas públicas que permitan hacer un financiamiento eficiente en la movilidad. No podemos, como movilidad EFJA, depender de la voluntad de nuestras autoridades locales que nos financian, de quienes estamos profundamente agradecidos, pero como decía el director de Concepción, debe cambiar la asociación. Marta Mora nos dice, gracias por compartir conocimiento y tiempo. Soy exalumna de educación de adultos, terminé mi cuarto medio en el Liceo de Tepino. En esos años rendí la toda actitud, y ya se esfera en la Universidad de Chile. Sigan sí, inspirando a los estudiantes, ayuden a creer que es posible lograr lo que anhelan. Me titulé, soy profesor de Biología y ciencias Naturales. Hace 32 años y, y siempre desde que me titulé, he estado obligado a la educación de adultos. Bueno, envía un tremendo saludo eh, a todos y a todas. Eh, y calca también que es una gran deuda que existe con los estudiantes adultos que terminan el eh, año básico muchas veces no pueden continuar eh, saben de algún problema que puedan implementar para ellos mi ex alumno de alfabetización estaba esperando poder continuar a ver si podemos orientar ese tipo de, de preocupaciones y de, de, de necesidades Vamos a plantear un par de preguntas. Eh, eh, tenemos poco tiempo, pero ojalá pueda alguien recogerlas y mirarlas desde, desde una mirada más amplia y también particular desde su propia experiencia. El profesor Jorge Palma pregunta, ¿cómo han evaluado en sus comunidades en la implementación y desarrollo del SAT en contexto de pandemia y mediación tecnológica? También agrega ese, ese elemento. Además, ¿qué aprendizaje en materia de inclusión se podrían proyectar al sistema regular de educación? A propósito de todas las experiencias que hemos relatado, eh, claro, es fundamental el, el vínculo con la comunidad, el vínculo con los otros actores, etc. No sé si alguien quiere comentarlo en particular, cómo ha sido recepcionado todos estos cambios y procesos de implementación y, y también eh, de alguna manera cómo, cómo se ve el tema de inclusión desde la erja José Lina, Verónica. Eh, bueno, yo voy a, desde, desde lo que nosotros hemos visto, lo que yo comentaba en la presentación, eh, desgraciadamente la derecha se acentuó, porque como trabajamos con población vulnerable, muchos de los chiquillos, solo los vemos con teléfono, pero no son teléfonos a los cuales muchos pueden bajar, tengan aplicaciones para bajar Word, PDF, etc. Entonces, esto de lo, de, de lo remoto ha costado bastante, muchísimo. Y nos ha visto, nos no hemos visto la obligación de flexibilizar mucho eh, todos los procesos, de, de, desde entrega de material hasta las formas de hacer las clases. Una sola forma de hacer clases no, en, esta, en, en, en esta modalidad remota no es fiable. Eh, ha sido muy desafiante porque ha, ha impuesto eh, algunos obstáculos que hemos tenido que ir venciendo poco a poco, pero obviamente el SAT promueve eso, porque como es, estamos eh, en este proceso de comenzar a sistematizar información, eh, rápidamente tenemos, uy, uh, esta semana a ver, desapareció, o, esto, o hay dos chicos que desaparecieron en este curso, ¿por qué? Inmediatamente. Sin SAT eso se puede detectar, pero uno puede hacerlo a mano, más lento, en mucho más tiempo y ya sabemos que un chico que desaparece un mes, dos meses, tres meses ya prácticamente es, es muy difícil de recuperar. Entonces obviamente eh, cuando eh, esta información se va llevando eh, de manera mucho más sistematizada, ordenada, organizada, eh, de, de, de revisión frecuente, de reflexión frecuente, eh, uno, las, las alertas y las intervenciones pueden ser mucho más, más rápidas también. Eso, por mi, por mi parte. Muchas gracias, Lina. ¿Qué me, ¿Qué me abordaría, José, quizás, comentar cómo ha sido recepcionado este proceso por la comunidad, a propósito de los procesos participativos? Eh, bueno, ha sido un proceso... A ver, primero, hay que instalar la, la creencia de que se pueden las cosas. Ya. Sin eso, si no hay creencia en la gente, si no, eh, crear la... La cultura, sí, eh, promover una cultura primero de trabajar colaborativamente en torno a objetivos comunes. Y, nos, y, y cuando una, una comunidad establece objetivos comunes, eh, como por ejemplo eh, mejorar la educación, promover la vinculación de los estudiantes y también ser, ser, ser una comunidad digamos, que, que, que nos gusta trabajar, que nos gusta trabajar unido y que creemos que trabajando colaborativamente Logramos retener a nuestro estudiante y mejoramos ¿no? eh, la, la, la enseñanza. Yo creo que todo se hace más fácil porque eso parte, parte, eh, hay que apropiarse a esa cultura. O sea, si no hay cultura en, en, en tener esta disposición, digamos, a, a, a innovar, a crear, digamos, porque esto en el largo y mediano plazo nos va a facilitar mucho las cosas. Sin esa cultura no hay, no hay nada. Y ahí una de las claves es el proyecto educativo, es la elaboración del PI es un proyecto educativo donde participan todos los estamentos, donde definen sus valores, donde se definen los sellos, ¿cierto? Se hace todo más fácil porque la gente está más alineada desde dentro, desde, desde, desde su sentir, desde sus principios, sus valores. Lo demás ha sido bueno, Lo demás, los lo, lo obstáculos, igual puede ser el tema de la informática, o sea, muchos estudiantes docentes y asistentes también eh, tienen muchas falencias, a lo mejor lo, lo que es la informática, Pero ahí ten, tenemos la ventaja de contar con las personas que nos permiten hacer la formación en centro. En, y, y especialmente tenemos profesores que, claro, llevan más años, no, no, no están tan familiarizados con la te en tecnología, pero tienen la disposición, existe la cultura y eso también se nos hace súper fácil. Y, y, lo, y, lo, y lo último también, eh, entregar, entendiendo que no podemos llegar a todos y todas con conectividad a las clases, siempre dar toda la, todas las oportunidades de que aprendan desde sus hogares si es necesario ir a las casas, vamos a las casas guías, impresas pero toda instancia que permita la vinculación con el estudiante ha resultado, en este momento tuvimos que incluso crear un nuevo curso que significa porque también el, el boca a boca pero, pero tenemos que visibilizar aún más, y ahí yo insisto que trabajar en los relatos en la historia de vida de los estudiantes es muy potente porque el estudiante que viene de afuera, viene a matricularse, se siente motivado por ese relato, por esa historia. Yo creo que ahí también es uno de los, de los factores importantes. Muchas gracias, José. No sé si Verónica quiere comentar algo antes de pasar a, a la siguiente... Dale, Verónica. Bueno, eh, agradecer la, la exposición de los dos colegas, ¿no? Eh, del de Sella Juanita Zúñiga y de Liceo Balmaceda, creo que nos han entregado varias claves eh, para el desarrollo, ¿no es cierto?, la implementación de, de, del sistema de alerta y acompañamiento temprano. Yo eh, quiero decir que eh, con esto y con otros encuentros y palabras que nos ha manifestado la persona creo que estamos por el camino correcto. Yo creo que esto era lo que teníamos que hacer era una de las grandes tareas que teníamos que desarrollar por, eh, eh, desde la coordinación nacional. Era un pendiente, era una necesidad, y yo creo que eh, por, el, por lo que nos cuentan, ¿no es cierto? nos exponen los colegas, creo que, que ha sido verdaderamente un acierto, así también como eh, permitir, ¿no es cierto?, financiar eh, la capacitación para todos los profesionales que están vinculados a esta tarea también. Y es importante lo que decían ustedes, porque respecto de cómo se forman los equipos, cómo se ha ido organizando, algunos dicen ordenando, eh, trabajando colaborativamente, eh, eh, desarrollando espacios de desarrollo profesional al interior de las escuelas, también eso también ha sido, muy, eh, ha sido uno de los impulsos que ha tenido también el la implementación de, de estos proyectos hasta hoy eh, por lo tanto eso me parece súper interesante eh, recojo dos cosas en general que se plantean también como una necesidad eh, primero eh, estoy absolutamente de acuerdo que uno de los problemas estructurales que tenemos es, es el sistema de financiamiento o la fórmula una de las dos cosas podríamos avanzar eh, Claramente, esta flexibilidad en contexto de pandemia ha permitido, ¿no es cierto?, eh, eh, mantener en muchos casos otros, otros establecimientos también nos han dicho lo mismo, que ha permitido que los estudiantes tengan ese vínculo y que no está asociado a la presencia obligatoria en una sala de clase, porque en paralelo, ¿no es cierto?, estamos trabajando, estamos cuidando a los hijos, estamos haciendo otras cosas. Eh, y esta flexibilidad eh, que está eh, señalada eh, en la ley general de educación y que la, la, y que la modalidad debe avanzar hacia, hacia una implementación distinta, flexible, semiflexible, etc. Yo creo que ese es un desafío en conjunto, en conjunto con, el, con el financiamiento. Pero yo creo que el profesor José tiene mucha razón. Porque también tiene que ver con la visibilidad. Eh, él nos contaba, por ejemplo, que los estudiantes eh, se avergüenzan un poco de participar de esta instancia, ¿no? De, de, esta, de esta modalidad. Eh, porque, claro, porque detrás de esa decisión de volver a estudiar, o, o detrás de las razones porque abandonaron la escuela, hay una historia... Un relato biográfico, vital, de las personas tremendamente duros eh, Y yo creo que una de las cosas que eh, eh, lo que hemos también, nosotros como profesionales de la época, hemos crecido mucho, humanamente hablando, es conocer a nuestros estudiantes. Y hoy día la pandemia nos ha permitido incluso llegar hasta sus casas y, y conocer su realidad. Porque esa es la realidad del país que tenemos. Yo creo que esa es una discusión hoy día nacional, ¿no? ¿Cuál era nuestro verdadero país? La pandemia nos hizo ver. Nos hizo ver muchos profesores que no conocían a sus estudiantes en profundidad o no conocían sus condiciones de vida al entregar las guías o el alimento que llega a algunos también, eh, no a todos, eh, les permitió conocer a sus familias, sus condiciones de vida, los problemas de traslado, etcétera, Vivirlo y experienciarlo. Y eso yo creo que también ha sido un fuerte e importante conocimiento, no tan solo en la sensibilidad de nosotros como, como profesionales de la EPJA, sino que hemos avanzado mucho en el compromiso con nuestros estudiantes. Y yo creo que también ese es un aspecto que, cualitativo, que, que de verdad ha sido muy mencionado, muy relatado por los profesores, y que ha cambiado eh, la forma de hacer las cosas en la escuela. Conocer a los estudiantes en profundidad. Ese diagnóstico que uno llama, ¿no es cierto?, donde siempre prevalecen aquellas cosas más bien negativas de nuestros estudiantes, con mucha carga eh, estigmatizadora en algunos casos, eh, hoy día se ha convertido en un diagnóstico donde decimos nuestros estudiantes, trabajadores, madres vulnerables, vulnerados en sus derechos, aún así, con todo, con todas las dificultades, quieren continuar su educación, quieren terminar su trayectoria educativa porque confían en que la pasada por el sello o la tercera jornada les da una posibilidad de cambiar su vida, de mejorar sus condiciones de vida. Y yo creo que ese también ha sido un importante avance. Así que eh, me apunto con lo que dice el director. Lo segundo, eh, que tiene que ver con, lo, con, lo que, con este intercambio de experiencias internacionales. Eh, sí, eh, recojo, eh, siempre hemos querido nosotros incentivar eso. De hecho, lo hicimos en los congresos nacionales hasta donde pudimos hacerlo, eh, con las redes pedagógicas. Estuvimos a personas de Brasil, de República Dominicana, etcétera. Y bueno, esta, a lo mejor, esta conectividad, eh, que es más rápida, menos costosa también. Eh, yo creo que sí, recojo esa idea, yo creo que podemos pensar, tal vez con el apoyo de la universidad, comprometernos a eh, generar un espacio de intercambio de experiencias latinoamericanas, básicamente, ¿no? Porque qué importante es, ¿no es cierto?, recoger las experiencias de los pueblos vecinos, que se parecen más a nosotros, ¿no? que comparten problemáticas eh, más, eh, más cercanas. Entonces, eh, sí, yo creo que, que, que sería una, una buena instancia para todos. Muchas gracias, Verónica. Sí, efectivamente. Ahí está quedando el chat, nos felicitan ahí Eduardo Brito también eh, Manuel Gonzalo nos, nos habla sobre la vergüenza y la discriminación en EFJA. Eh, por otro lado, Marcelo Loaiza nos habla también de su propia experiencia eh, sobre tercera jornada y cómo de alguna manera hay una imprecación, un llamado a la autoridad también a visibilizar mucho más esta modalidad de educación. Dejo con ustedes a Jorge Figueroa, a, a nuestro compañero, los saludo nuevamente y les pido que hagan un cierre de toda esta jornada, porque nos estamos pasando un poco. Sí, un breve cierre para ajustarnos al, al, al horario, eh, y a modo de palabras de cierre, eh, resaltar lo, lo valioso, lo potente, lo importante que es poder tener este espacio en el cual escuchamos desde, desde las palabras de Andrea, la, la visión, aprendizaje y desafíos que ha sido para un centro universitario esta experiencia de formación en, la, en los centros de educación de jóvenes y adultos escuchamos el estado del arte que nos compartía Verónica, desde la política pública, el estado del arte y cómo se ha ido incorporando eh, desde una perspectiva de, de, de novedad, de desafío, esto de los sistemas de alerta temprana y cómo la evaluación nos va diciendo que fue certera esa, esa, esa definición. Eh, y lo más importante, poder escuchar estas dos, estas dos experiencias formativas que que nutren, que nos permiten ir eh, reflexionando, generando ideas en torno al fortalecimiento y el desarrollo profesional de docentes y, otro, y otros profesionales. Eh, importante destacar que así como están estas dos experiencias, hay experiencias a lo largo del, del país, muchas de ellas estuvieron presentes eh, mandando sus mensajes eh, y que se multiplican en regiones, en, en comunas, y que Ambas experiencias y lo, lo que hemos ido compartiendo hoy día nos dejan eh, algunos desafíos claves para mí, eh, pensando en que el, el principal desafío que tiene Chile en materia de educación tiene que ver con eh, el tema que apareció aquí de la inclusión. Lo que viene en términos de desafío de política pública tiene que ver con inclusión, con romper esta, esta desigualdad que tenemos en nuestro sistema, en nuestro sistema educativo. Eh, desde ese desafío, la, lo, lo, lo, lo compartido en términos de experiencia, yo creo que eh, eh, le, le plantea eh, desafíos propios a cada uno de los centros, establecimientos, en torno a este desafío de la, de la inclusión, usar el SAT como, como herramienta que, que permite aquello y, y poder ir generando mejoras eh, a, a partir de la evaluación de ese proceso, pero también le pone desafío a la academia y le pone desafío a la política pública. Yo creo que ahí está centrado el mensaje principal de las experiencias que, que se plantean. Desafío a la academia y a la política pública de dejar de mirar esta modalidad desde la perspectiva más compensatoria eh, y empezar a mirar esta modalidad y de verdad, a partir de lo que nos han presentado, como espacios de innovación y experimentación pedagógica. Hoy día lo que hemos visto en estas ambas experiencias realmente es un espacio de de innovación, donde hay profesionales que se atreven que a, a apostar, a innovar y a transformar desde, desde sus acciones, a comprometerse con una, con una acción y eso ciertamente trae, además de desarrollo profesional, trae consigo también justicia social eh, y avanzar hacia una sociedad menos desigual. Así que en ese sentido, eh, agradecer la, la experiencia compartida y esperamos vernos pronto en otro conversatorio. Muchas gracias eh, a todas y a todas, eh, a todos, perdón. Eh, gracias por destinar su tiempo, sus preocupaciones, sus reflexiones, su desarrollo profesional también en esta modalidad tan importante. Le agradezco y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.